Muy bien, continuamos acá en De Mañana. Gracias por estar ahí y permanecer con nosotros. Toda la gente que nos sintoniza a través de la web, que nos escribe a través de WhatsApp, háganlo, que nos llaman también. Quiero en este momento, pues. En el tema de Fulvio. Sí. Eh, voy a hacer un breve comentario, uh -huh. sí. Eh, eh, de hecho, pueden colaborar porque básicamente también creo que Fulvio irá en esa línea. El jueves 27. De este mes de febrero, día de nuestra independencia nacional, día en el que el presidente de la República hará su última rendición de cuentas, donde se supone que informará al país eh, lo, lo realizado en el último año de su gestión gubernamental. Y esto trae un contraste, tiene un matiz diferente por el momento en que vive la República Dominicana. Días de manifestaciones, descontento, eh, una población importante en las calle, la juventud sumándose a las manifestaciones pacíficas, marcando un precedente en nuestra historia reciente. Lo más cercanos que tenemos a esto fueron los movimientos eh, realizados a nivel del país, el movimiento Marcha Verde, que movilizó a toda una nación prácticamente por un solo objetivo, el cese del fin. El cese y el fin de la corrupción en República Dominicana. Hay un antes y un después eh, luego del movimiento Marcha Verde. Ahora tenemos estas manifestaciones que de manera natural y espontánea, aunque muchos quieran decir que no, se han ido dando en diferentes puntos del país. Son muy pocos los pueblos que no han salido a las calles a decirle al gobierno que estamos cansados del mal manejo de nuestro país. Entonces, este 27 tenemos la marcha del millón. Decía, esto contrasta con eh, uno, el mes más importante de la República, el mes de la patria, el mes donde se celebra nuestra independencia nacional, el mes donde los gobiernos rinden eh, las informaciones de lo que han realizado. Por un lado tendremos a un presidente hablando de las glorias de su gobierno y por otro tendremos a miles y miles de ciudadanos manifestándose en contra del propio. Tenemos eh, llamados eh, quienes están de alguna manera organizando eh, para que la gente participe, quienes se irán de manera voluntaria en sus vehículos. Eh, vehículos privados, las guaguas que se están organizando para salir hacia Santo Domingo. Y eh, lo último que tenemos con todos estos cambios políticos que no imaginamos en nuestros más profundos sueños, lo que está pasando en los últimos meses en la República Dominicana con las diferentes coyunturas políticas que se están dando. Principal partido, uno de los principales líderes del mismo, eh, un sinnúmero de cosas que no vamos a citar porque no es el tema propiamente. Pero ante todo esto, nosotros sí queremos eh, motivar a la gente, motivar a los jóvenes y decirles que esta es la oportunidad, esta es la oportunidad para usted de manera pacífica, de manera calmada, de manera educada, salir y demostrar, si no está de acuerdo con todo lo que ha sucedido en la República Dominicana en los últimos años, eh, salir y decirle al gobierno, decirle a Julio César Castaño, que no vamos a permitir que pase lo mismo el, 10, el 15 de marzo. Mantengo el comentario, recibo la llamadita. Buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por recibir mi llamada. Eh, no sé si ustedes sabrán que el PLD es el director de la novela, de la película que se hace aquí en este país, uh -huh. eh, Ustedes saben que en las elecciones que pasaron, que no las no la dejan pasar, que se suspendieron, ahora pusieron en esta peste a Margarita para tratar de tapar eh, lo que pasó en las elecciones. Pero el PLD y el gobierno y la Junta Central Electoral saben que en este país van a tener que respetar la decisión de un pueblo dominicano que lo que quiere es una elección libre y transparente. Ellos creen que son los dueños del este país. Y Dios nos libre si esa gente en el Porque si ganan, se van a creer de verdad que son dueños del país y de Haití. Porque Haití viene para acá un delito. Yo le quiero dar dicho al pueblo dominicano y a la juventud sobre todo. Porque ya nosotros los viejos, yo, yo tengo 50 años acá. Me quedan como, como 20 o 30 años si Dios me lo permite. No, usted ¿verdad? no sabe lo que le quedan Pero déjeme decirle que los jóvenes dominicanos que ya deben... La deuda de este gobierno y de los gobiernos que ya pasaron que se pongan los pantalones y que sepan que es voto hay que defenderlo, hay que defenderlo, hay que defenderlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Entonces, ese debe de ser el mensaje. A quienes buscan desvirtuar, eh, dañar de manera maligna, porque no hay otra forma de usted poder decir eh, esto que está haciendo el gobierno, porque debe de ser el gobierno eh, que está creando una publicidad burgal a los muchachos que se están manifestando en las en la plazas de la bandera y en los diferentes puntos del país. Resaltar pequeños episodios, cogerlos y unificarlos en un vídeo y decir que esto es lo que tú quieres. Y yo, de hecho ni lo pongo, porque es algo asqueante, donde hay miles y miles de ciudadanos a una sola voz, gente preocupada por lo que ha acontecido y que usted busque sacar lo más feo, lo más asqueroso, y perdónenme el término, pero es así, es una actitud desesperada, una actitud desesperada. Tiene que ser desesperada. Sí, sí. Que tres o cuatro muchachos estén actuando de manera indebida, unos de ellos patinando en la Plaza de la Bandera, otros que estén haciendo eh, cosas que no están correctas, que las reprochamos. Y usted hacer esto para mandarlo a las redes y decirle, eso es lo que tú quieres. No, eso no es lo que queremos. Nosotros queremos un proceso transparente. Nosotros queremos un proceso donde no haya que cada cuatro años gastar miles y miles y miles de millones de pesos tirados a la basura por el mal eh, funcionamiento o la mala eh, el mal manejo que tienen o la ineficiente forma de actuar desde las instituciones. Y cada vez que hablo de recursos de ineficiencia, de Cuartos votados. Recuerdo también a Rosario, eh, a, al señor Rosario. ¿Se me ve el nombre. ¿Cómo es Rosario que se llama? Roberto. Roberto Rosario. Roberto Rosario. Y los 31 millones de dólares de los aparatos electrónicos y los miles y miles de dólares lo que debieron ahora, de pagar. Sí. Que debieron de pagar en un almacén esos equipos almacenados que por un reportaje que se le hiciera ahora están diques tirados por ahí. Buenos días. Buen día. Buen día, mire Para la Alba de las guardas, el que dijo que Margarita está quemada, está, está quemada, se equivocó, porque también hay que reconocer que sea perrevejista, perrevejista. Pero ella quemada avanzando, ella de manzano, ella es sido primera dama, y una mujer muy, muy decente. ¿Qué es del penco? En el país. La sí, la es, el, es la penca del penco. <ríe> Doña Margo, bueno, muchísimas gracias, eh, debemos de decir esto hoy a las 5 de la tarde, estarán los muchachos manifestándose el, el jueves 27 para la Plaza de la Bandera, todo el que se siente identificado con esta noble causa de decir basta.